Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín, cantemos kikiriki, kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer. De Marín de Dopingüe, sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir, de Marín de Dopingüe. De Marín de Dopingüe, sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir, de Marín de Dopingüe.